algo o sea, O bueno, entuermo con algo, pero esto, esto para mí es muy grande. Entonces, muy yo... caluroso, pero oh, uh. Yo me lo saco porque me queda demasiado grande. Espera. Ahí, ahí. ahí está más cómodo Ahí estoy más cómoda. Y negro es clásico, cómodo. ¿viste? El es negro clásico. va para, claro, todo. Sí. para todo. Para todo, para todo. Con vida, con la sábana, con la vida. Siempre las mujeres, sí. lo primero que escogemos Perdón, negro. Un es un colalés. Es un colalés. Y ahí les he dicho, tapa es menos que una colalés. Claro, Caramba. Es lo más cómodo para mí. Y así encima, duermes tú. Así duermo yo. ¿Estás súper lista si hay un temblor o algo? Claro. Sí, sí haciendo? Paradísimo. Es que yo voy a cumplir mi promesa. Porque sí, yo te dije claro. que yo duermo así, sin nada. ¡Oh, oh Nara!